Torre, Disculpe, ver, lo que aquí. pasa es que estoy trabajando es. Venga, la Ajá. escuchamos Claudia ¿Qué fue lo Disculpe, que ocurrió? Lo que pasa. Bueno, ese día yo me encontraba aquí en, mi, en el pasillo de la Comandancia Municipal a mí me ordenan de la base que vaya yo en apoyo de mis compañeros porque en la clínica San Antonio en el interior estaban dos personas en estado de ebriedad alterando el orden una de ellas era del sexo femenino entonces yo me traslado, cuando llego al lugar, la señora que ahora conozco como Indira Sandoval estaba alterándose, gritando, exigiendo que bajaran a su amigo de la unidad que porque ella era una activista, feminista, luchadora de derechos humanos y que tenía el poder de decir que bajaran a su, a su amigo Entonces yo me, le, le repito y le digo que se tranquilizara, que dejara de alterar el orden Ella me responde de una forma grosera, diciéndome que soy una pendeja que me callara, que yo no tenía nada de nada que estar diciendo, yo no era nadie para decirle algo, que ella sabía lo que estaba haciendo y que, el, que le habían robado un teléfono celular en la clínica y que nosotros en lugar de ayudarla la estábamos aportando más. Entonces le vuelvo yo le vuelvo a hacer la invitación, que se tranquilizara y que me acompañara a, a aclarar su situación. Ella me responde que soy una, me vuelve a responder que soy una pendeja. Que me callara la trompa, maldita policía mediocre, que pienso que porque soy, pienso que porque soy, estoy tomada, me vas a hacer lo que tú quieras. Le digo, no, yo le repetí, no te estoy llevando porque estoy tomada, te estoy te estoy llevando porque estás alterando el orden público. ¿Hay el portal? Estás alterando el orden público y, y me están reportando que estás adentro de la, de la clínica ellos pidieron el apoyo y me están pidiendo que yo te, te lleve entonces ella me responde, eres una pendeja si piensas que yo te voy a acompañar yo no te voy a acompañar yo no pienso acompañarte